¿Qué tal amigos? Hoy tenemos el video número 6 dedicado al presente de los verbos regulares terminados en AR Hoy tenemos 12 nuevos verbos regulares que terminan en AR y vamos a hacer una clase bastante práctica acerca de cómo vamos a conjugar estos verbos en tiempo presente Empezamos con el verbo invitar En presente nos va a quedar yo invito, tú invitas, él, ella, usted invita, nosotros, nosotras invitamos, vosotros, vosotras invitáis, ellos, ellas, ustedes invitan. Jalar. Yo jalo, tú jalas, él, ella, usted jala, nosotros, nosotras jalamos. Vosotros, vosotras jaláis. Ellos, ellas, ustedes jalan. Lavar. Yo lavo. Tú lavas. Él, ella, usted lava. Nosotros, nosotras lavamos. Vosotros, vosotras laváis. Ellos, ellas, ustedes lavan. Limpiar. Yo limpio, tú limpias, él, ella, usted limpia. Nosotros, nosotras limpiamos, vosotros, vosotras limpiáis, ellos, ellas, ustedes limpian. Llamar. Yo llamo, tú llamas, él, ella, usted llama. Nosotros, nosotras llamamos. Vosotros, vosotras llamáis. Ellos, ellas, ustedes llaman. Llegar. Yo llego. Tú llegas. Él, ella, usted llega. Nosotros, nosotras llegamos. Vosotros, vosotras llegáis. Ellos, ellas, ustedes llegan. Llenar. Yo lleno, tú llenas, él, ella, usted llena. Nosotros, nosotras llenamos, vosotros, vosotras llenáis, ellos, ellas, ustedes llenan. Llevar. Yo llevo, tú llevas, él, ella, usted lleva. Nosotros, nosotras llevamos. Vosotros, vosotras lleváis. Ellos, ellas, ustedes llevan. Llorar. Yo lloro. Tú lloras. Él, ella, usted llora. Nosotros, nosotras lloramos. Vosotros, vosotras lloráis. Ellos, ellas, ustedes lloran. Mandar. Yo mando. Tú mandas. Él, ella, usted manda. Nosotros, nosotras mandamos. Vosotros, vosotras mandáis. Ellos, ellas, ustedes mandan. Manejar. Yo manejo. Tú manejas. Él, ella, usted maneja. Nosotros, nosotras manejamos. Vosotros, vosotras manejáis. Ellos, ellas, ustedes manejan. Marcar. Yo marco. Tú marcas. Él, ella, usted marca. Nosotros, nosotras marcamos. Vosotros, vosotras marcáis. Ellos, ellas, ustedes marcan. Bueno, hemos eh, regresado al primer verbo, el verbo invitar, de este grupo de 12 verbos. Recordemos que este es el círculo número 6 del presente de los verbos regulares terminados en AR. También recuerda que este material lo puedes adquirir en la tienda virtual de Teachers Pay Teachers. Aquí abajo te dejo el enlace. Y si deseas adquirirlo, puedes visitar la, la tienda y ver todo el material didáctico que tengo para enseñar y para aprender español. Nuevamente, gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en el próximo video, el video número 7 con más verbos regulares terminados en AR. Hasta la vista, amigos.